Abe que ganar la sine Uchechgo sinesimile, esusi, ale rusleni, nerugchi. napu neguame nile ralambri judío. Tegotigme nile, huerre pa'iligme tegoli noliga. ale huekar anilici. rusaleni anilichi. Huekna yogme nile, alwe tegoli, napurigamo imela ralambri, ligue ahagmechigo. chigón. Vile yochi, po'a, simarome anlim nile. Liga be ale yochi, guaruba wi menile, napu, betzata anilimenile, betzata ka bilera ra ebreo hebreo rachalila, Maligi urmi rosate, netetig mejale, ave ale ba wi alwe ulmi hagchi, we canayumer we resitri. jare table machil menile, jare table gallename, we Hasia. Tablega yena me simiba, napuriga sugirme Li me no came, bo chigme sa mi me no came ni le, al Pe se basa angli, pa ugachka. Ligue a pie pri quizá, alegna bauchikna, napu no kai ligchi al wi ui. Yatis a uime ni le, al a pie pri Bo ile ale bilerio napu mabaisamaque, baisa ma kwe naoba mi Esusi ka etele ikli igichi arwe na yume lige machile Al mio arwe na esusi rukele. Sa mue ligue al buen yume kane hele. Mwe guarura. al ba huino table we napurigane, chotmela purigane chotme Gallena simia, ligue sen vine yuru, uchejaré. Esusica anele. Oh, romina muegue mala, ligue simga. bienco masa huile al buen ayume, ligue marro romina sabonegue mala, ligue simile. napu alwerio yoliru, pire rahue saburache nile, napu alwer la jurío. reciba menile. Liko, alwe, hurio jurio, anele, alwe, yorime, orga. Hiperaweka walure guarru, hukru, ligue, bone, gemala, otuaca, guarru, table, neralime, neraga, hukru, ramue, nilas, nurali. Ligue, alwe, rio, canejele. Alwe, rio, Romina Romina, mueguemala, ligue, simga. Alwe, ruqueliru, Cheri juko napuanile romina muy gemara ligue simga y yorimeka tabre machile cheri nilgo aluerio Avien cotanei kiligme jesucica ale abe akenana arwerio ale tapche guaro obache. ligue anele la machi ma'rasawigme ma rasaui Yama peale si arreguachacia. Table arreza camue, algues chatre aliko A ja, lico kemela becho Lico simile alwedio ligruyele alguerrara meljurio e vuelra, es sicilgo yoa.